¿Qué tal? Qué bien me quedan las gafas hoy. Nada, me he cambiado de casa. ¿Qué os parece? Mola, ¿eh? Mucho más que la de antes. La pena es que eh, no es de verdad. Es más, también tiene sus ventajas porque, por ejemplo, eh, podría ponerme y cambiarme de casa también más limpia, esta está más limpita, esta está más guay, eh, nada, estoy utilizando el croma, como estoy dando el curso de video marketing de cuandos si estamos dando muchas técnicas, pues al final tengo que pillar de todo y hasta me he cogido una tela verde, espera que os lo voy a mostrar, voy a mostraros cómo va la de la tela verde, porque estoy utilizando un programa OBS Studio para emitir ahora en Periscope, me voy a poner los ojos de ver, ah, ahí está. Pues... vamos a ello. Es chulo porque... ahí estoy. <risas> Tengo una tela de verde detrás y además me sorprende mucho porque aquí pues, el verde es de una tonalidad, aquí el verde es de otra. De hecho aquí hay una arruga... ...y está un poquito más oscuro y sin embargo, sorprendentemente, el croma lo hace muy bien... OBS Studio, quita bastante bien el verde. En realidad es porque el verde me resalta bastante respecto de la imagen. Hay un problema, que es que yo he cortado... ...¿Veis? Me, me puedo salir de la imagen... ...claro, tengo que mantenerme así, como estrechito, aquí agarrado... ...porque no tengo la tela lo suficientemente ancha... ...como para ocupar toda la imagen y para que el efecto quede ya perfecto. A ver, voy a volver a poner el croma. Mucho mejor, mucho mejor. Bueno, pues esto es una de las cosas que se puede hacer de manera muy casera... ...y que queda muy bien. Y ahora estoy pues haciendo ese experimento de cómo queda un croma detrás tuyo... ...que además pues yo siempre me gusta estar como dando el pego, ¿no? Me cambio de casa... <risas> Aquí tengo otro, otro fondo. Hay que tener el fondo con un poquito de coherencia, ¿no? Las luces, la iluminación, que no salte mucho de ojo, ¿no? Que, que quede bien. Pero bueno, es que más o menos puede quedar bien. Ya os digo, es que esto es simplemente una tela verde que me estoy poniendo. Una tela verde que se elimina de la pantalla. El típico croma que, que hemos visto siempre. Y con el OBS Studio y también con los programas de edición, con Camtasia y con todos estos, puedes hacer croma, eliminar ese color verde. Hay unos, hay unos tiradores aquí de, fijaos, nos acordamos, estamos en 444. Si yo hago así, ahora estoy con unos tiradores donde controlo el efecto del croma, ahí. Es más, si tiro mucho, mucho, mucho, mucho, hasta voy desapareciendo yo de la imagen. Ah, solo me quedan las tiritas rojas, estas y los morritos. Ay, ah, el logo de aquí, como mola. <risa> vale, esto es con un pequeño tirador que hay que se llama Similitud, que ya he visto que en Cantasia y, y similares, pues va igual, o sea, va de la misma manera. Entonces, lo que necesitas es tener muy bien iluminado el verde para que contraste. Entonces, estos, los bordes, los bordes de, sobre todo, el pelo en las manos. ...estos bordecitos que cuando... ...yo que ya tengo un poco de edad... ...me acuerdo que en los años 80... ...cuando salía en la tele el croma... ...sí que se veía el borde verde... ...por lo menos algo hemos evolucionado... ...pues... ...hay que just, justo ajustar un pelín... ...todos esos bordes... ...pues para que se quede bien el efecto... ...pero bueno, que se, va, que se va consiguiendo... ...que más o menos... ...se consigue y no hay ningún problema con ello... ...esto es muy chulo porque... Te permite, lo primero, olvidarte ya de dónde estás. O sea, eh, que a lo mejor tu casa o la parte de atrás no quieres que se vea y quieres que, no sé, pues eso, tener un entorno más bonito, más agradable, pues, fijaos. <risa> Ponemos, pues, una foto de librería, una casa chula. Yo he encontrado aquí unas cuantas. Mira, a ver si es que me cambio de casa cada dos por tres. Ostras, esta, cómo mola. Claro, la cosa es tenerlo bien iluminado, o sea, tener una iluminación suficientemente interesante para esto. Aquí hay un fallo porque me está dando la, la luz de aquí, y sin embargo en esta imagen la luz viene de este otro lado, con lo cual en esta imagen yo lo que podría hacer sería darle la vuelta. Es decir, podríamos ponerla sí. Ahora ya tiene más coherencia. Una con vistas al mar, pues sí, claro, estaría bien. Lo único es que si es una foto, el mar está quieto y yo ahora estoy poniendo de fondo una foto. Podría poner un vídeo, que eso molaría, molaría mucho. Un día, lo hago la prueba, un día hago la prueba y pongo un vídeo de fondo y entonces ahí sí quedaría muy bien el efecto. Lo principal y lo más importante es la iluminación, o sea, cómo estás tú iluminado. Con lámparas, tal, pero que haya un poquito de coherencia, o sea, que, que no sea raro, que no, que no quede raro el efecto. Siempre que lo que quieres es tener una coherencia con el fondo, que a lo mejor no quieres, simplemente pones un fondo blanco, o pones unas transparencias, o pones cualquier cosa, pero, ¿veis? Aquí estoy en una habitación, y qué guay, ¿no? Aquí se me nota bastante más el, el efecto, ¿por qué? Porque la habitación de fondo tiene una gama de colores muy vivo Está súper enfocada, está muy bien De hecho, está muchísimo más enfocada que mi webcam Porque, claro, la webcam, estoy bajando un poquito la calidad de la webcam Para que esto se pueda transmitir en directo Pero entonces, el fondo está muchísimo más enfocado Y, pues, aquí hay un efecto extraño A que mmm, no queda bien Bueno, pues eso es una cuestión de ajustarlo. Es una, una cuestión de ir probando las cositas un poquito a ver qué tal quedan. Eh, la que estoy usando, la que he usado antes para mi Facebook Live, es este. Y esta ya me gusta mucho. Esta creo que queda razonablemente bien. Si consigo iluminarme aún mejor, aunque tampoco lo necesito, no necesito iluminar muy bien, guay. Lo que he hecho con esta imagen, porque esta imagen en realidad es esta, ¿Veis que ha cambiado un poco? ¿Habéis visto que ha cambiado? Porque estaba más enfocada. Le he puesto un poco de desenfoque con Photoshop. Un pelín de desenfoque. ¿Veis? Creo que queda un poquito mejor cuando la desenfoco. Y ahora sería jugar un poco con la gama de colores y ver, bueno, pues, qué tal queda, ¿no? Qué tal queda la cosa. Eh, me gusta porque esto puede servir para... Eh, hacer como los screencasts, es decir, cuando muestras la pantalla cuando muestras la pantalla de tu ordenador, de tu navegador en vez de poner, veis que muchas veces sale el recuadrito, lo que he hecho yo todo en todos estos vídeos de tutoriales el recuadrito sal, sale mi webcam ahí en un, en un lateral aquí arriba pequeñito, se puede hacer esto fijaos lo que he hecho yo ahora estoy recortado en croma, veis Estoy recortado en croma sobre la imagen, es más, he puesto ahí un logo, he puesto un logo de Lugarzen, pero lo podría quitar, ¿veis? Qué chulo, ¿no? Porque estoy explicando un poco aquí cómo va la pantalla, un programa, cualquier cosa, y estoy como en un lateral con este fondo. Esto nos lo permite hacer el croma y puede quedar un poquito más elegante a la hora de hacer los screencasts y tal. Voy a dejar el logo, el logo que tenía de Lugarzen, así... Me gustaba porque me encuadraba un poquito más eh, ¿Veis que esto lo puedo mover? Como estoy en OBS puedo mover la capa donde quiera Lógicamente lo dejo aquí en un lateral Sí, a mí también me gusta más que el, que el recuadro, Carol Porque aparte de que está menos visto No sé, tiene, tiene un efecto más guapo o sea, me, me, me gusta más ¿Ves? Y ahora pongo el, el fondo mío con mi logo ahí Como... Bueno ¿Veis? Así queda. No sé, me agrada. Creo que es bonito hacerlo, hacerlo de esta manera. Sobre todo porque das una impresión un poquito más cuidada, más profesional, pienso yo. Vale, pues nada, solo quería contar, contar esto. Como estoy dando el curso de... ¡Guau, ¡Wow, cómo molo! <risa> yo quiero estar en esa casa de verdad. ¡Sí! Vale, algún día. Bueno, como... Como estoy haciendo el curso de Video Marketing de Qondos Y estoy hablando mucho también Voy a dar talleres de YouTube y tal Estoy investigando constantemente sobre este tema de La imagen, de cómo grabarnos, de cómo emitir De cómo hacer directos Ahora, por ejemplo, el tema del croma Voy a volver a quitarlo ¡Paf! Ahí Ahí estoy <ríe> ¿Y cómo va? Bueno, pues la cosa es que yo lo, lo que tengo que hacer es seguir investigando para que este croma quede bien, maneras de colgar el croma de una, de una forma adecuada, que esté lo más liso posible, cómo puedo colgarlo y entonces poder hacer esto. Que yo pueda ocupar toda la pantalla, porque veis que ahora, ahora canta, ahora canta porque me desaparecen los brazos por los lados. porque he hecho esto? Porque por estos dos lados ya no tengo tela verde. Entonces tengo que ajustarlo y me tengo que quedar así, porque si no se me escapa por los lados. Pero bueno, digamos que lo chulo de esto es que de una manera súper rápida, haciendo cuatro cosas, metiendo una luz que podemos tener todos, yo tengo un foco ahora que, que me he comprado, que me ha salido muy barato, podemos hacer este tipo de cosas. Es decir, podemos con un poquito de, luego de sensibilidad y de creatividad y de imaginación hacer cosas muy chulas nada, pues seguiré buscando fondos de, de casas aunque este de, de aquí me gusta mucho tampoco quiero que distraiga demasiado seguiré buscando fondos de casas seguiré buscando la mejor manera de que esto quede iluminado guay, guay, guay y que la gente se crea que estoy realmente en esta casa y bueno, pues lo iré contando en Youtube, en Periscope y donde haga falta muchas gracias a todos por escucharme y por verme hasta luego, chao, chao, chao a todos.